Bien, vamos encarrilando la recta final, y ahora es cuando vienen el vals, los villancicos, la marcha Nadesky, la otra que pediréis, y nos seguimos a cenar. El vals, por título, Sobre las olas, compuso Juventino Rosas, gran compositor de valses, muy conocido en su casa a la hora de comer.